todos vamos a hacer un unboxing de este Funko de Batman. Bueno, como ven, aquí es de una edición especial de por sus 80 años. Y bueno, como ven, es el Funko Pop de Bucky Rose 289. ¿Se acuerdan? Es de la de. Película de Batman Forever. ¿Cómo se ve aquí atrás de la caja? Y bueno, aquí aparece como que trae un librito. Creo que aquí es el recertijo. Aquí podemos ver la parte de arriba. Y bueno, vamos a abrirlo. Lo abrimos por acá. A ver. Ok, listo. Sacamos el junco, Ok, creo que si sí no funciona. ¡Ah! ¡Oh, ¡Saca! Bueno, no sé cómo sacarlo. A ver, se, saca. se marchó. Okay, Creo que no es la mejor Madre de abrir un funko, pero qué chiste es que es. Y bueno, aquí podemos ver la figura más a detalle. Lo sacamos. A ver cómo está esto, ¿eh? Se ve bien chulo, ¿eh? Se ve bonito. Muy detallado, ¿eh? También me gusta esa capa. Muy y bueno, esto sería el review y el unboxing de este Funko de Batman. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, por favor. No en yo, suscríbanse.